Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birly y estamos en el módulo número 3 ya de este curso de creación de contenidos orientados a la venta. Y en este vídeo de lo que vamos a hablar es de qué tipo de contenido tienes que crear para gestionar tus redes sociales, para tu estrategia de contenidos, como parte de tu plan de comunicación digital, como parte de... Esa estrategia omnicanal de la que hemos hablado desde el inicio de esta formación online totalmente gratuita, en la que te mencionaba que no solamente puedes depender de crear contenido en redes, sino también tienes que trabajar tu lista, tienes que trabajar tu blog, tienes que trabajar otros canales, tienes que crear tu comunidad, ¿vale? y eh, quiero que sepas que dentro de este vídeo no te voy a decir, no, tienes que crear contenido de valor, tienes que aportar, tienes que esto, tienes que lo otro. Eso ya lo has escuchado en muchísimas, muchísimas ocasiones, así que lo que te voy a contar es algo distinto. Te voy a enseñar a estructurar tu contenido para que consigas generar ventas a través de esa creación de contenidos. Pero antes de empezar a hablar de este tema, quiero invitarte a que si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de los vídeos que publico cada semana aquí dentro de este canal hablándote sobre marketing, comunicación y ventas con un enfoque totalmente diferente para que aprendas a vender de forma natural, de forma totalmente distinta y sobre todo con tu personalidad. Ahora sí, dicho esto, comenzamos con el tema de hoy. Como te decía anteriormente dentro de este vídeo vamos a hablar acerca de qué tipo de contenido tienes que crear y cuando me refiero a qué tipo de contenido tienes que crear como parte de tu estrategia de comunicación digital no me refiero a si tienes que hacer carruseles si tienes que publicar muchas imágenes porque tienen más engagement si tienes que ponerte a bailar en reels señalar cartelitos y crear vídeos que duren 15 segundos para mantener la eh, retención de tu audiencia ni ninguna de esas chorradas te quiero hablar de ideas prácticas y ideas que te van a enseñar realmente cómo estructurar tu contenido para que las personas que te visitan en redes sociales, se unen a tu lista, leen tus artículos de blog, escuchan tu podcast, quieran realmente trabajar contigo, quieran ser potenciales clientes de tu negocio, quieran ser clientes en realidad de tu, de tu negocio, ¿sí? Entonces, para ello tenemos que tener en cuenta que tenemos que crear distintos tipos de contenido y esto va a depender evidentemente de las etapas en las que estemos dentro de nuestro negocio, el momento en el que esté nuestro negocio. Es decir, la experiencia que nosotros tengamos, la autoridad que tengamos dentro del sector, y también los objetivos que tenemos dentro de nuestro negocio. Tendremos que constantemente estar demostrando por qué lo que ofrecemos es diferente a través de acciones de venta distintas y, por supuesto, dentro de un plan de comunicación que sea diferencial, como hemos visto en el segundo módulo de esta formación. Te voy a dejar aquí arriba una tarjetita por si no te has visto este vídeo para que lo repases y para que lo implementes dentro de tu marca. Y también, evidentemente, tenemos que darnos esa autoridad, esa confianza. Pero esto no es simplemente voy a crear, como te recomiendan por ahí, voy a crear contenido de valor, contenido de valor y contenido de valor y contenido de valor. No. Tienes que crear evidentemente un contenido que sea útil para tu audiencia, pero también tiene que ser un contenido diferencial, un contenido que muestre por qué tu opción, tu solución es diferente, que muestre por qué tú eres un profesional distinto, por qué tu propuesta es diferente, por qué eres una autoridad para hablar de este tema, por qué debería confiar en, en ti, por qué si hay 90.000 personas haciendo lo mismo que tú, Tú eres mi, mi mejor opción y también por supuesto todo esto tiene que ir alineado a las etapas dentro de tu negocio. Es decir, no es lo mismo si estamos a punto de lanzar un producto o un servicio que si ya lo hemos hecho, que si estamos vendiendo de forma recurrente un mismo producto o un mismo servicio. Entonces... Nuestro contenido tiene que ir estructurado también con lo que vamos a vender en cada uno de los momentos, en cada mes, en cada eh, trimestre, en cada quincena. Depende de cómo estructures tu estrategia de, de ventas. ¿sí? Yo, por ejemplo, trabajo de forma mensual. Me pongo un objetivo y digo, vale, este mes me voy a poner el foco en vender consultorías. Entonces, todo el contenido que creo va enfocado a... Cliente de consultoría. Toco los puntos de dolor, aporto contenido útil para ese cliente, genero conciencia de lo que aporta una consultoría, explico por qué la necesitan, qué beneficios se van a llevar, creo contenido de venta de esas consultorías. El mes siguiente quiero vender un programa de mentoría, pues entonces me enfoco en ese perfil de cliente. ¿vale? Como verás... Dependiendo del momento en el que esté tu, tu negocio, tendrás que ir creando un tipo de contenido o eh, otro tipo de, de contenido. ¿sí? Y esto lo tenemos que tener muy claro porque si no vamos publicando contenido al tuntún, contenido sin ningún tipo de sentido y contenido que no nos sirva realmente para convertir a esos eh, seguidores, lectores, oyentes en clientes para nuestro negocio. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de crear contenido? En primer lugar, que el contenido tiene que ser útil y tiene que ser diferencial. No se trata simplemente de crear contenido de valor y contenido de valor y contenido de valor, sino que muchas veces podemos aportar un pequeño tip. A veces creemos que crear contenido de valor es dar una masterclass entera dentro de un carrusel de, de Instagram, aportar un montón de información y pasa todo lo contrario. Podemos crear un contenido más breve, pero que dé una idea, una acción, deje algo claro a nuestro cliente, le cuente algo distinto. Quizás de un tema que ya han tratado otras marcas, que han trabajado o que incluso tú mismo ya has publicado sobre ese tema, has hablado sobre ello, pero desde un enfoque, una perspectiva totalmente distinta para generar esa conciencia de... Ostras, esto es diferente. Ostras, yo esto no lo sabía. Ostras, esto solucionaría el problema que yo tengo. Como verás, tu contenido sirve para crear conciencia, para crear necesidad, para mostrar esa diferenciación, ¿vale? Entonces, céntrate en esto y olvídate esto de aporta toneladas y toneladas de valor, sino que céntrate en hacer contenido que sea diferencial y que te ayude a crear esa conciencia y establecer también, por supuesto, esa autoridad y esa diferenciación de tu marca con respecto a lo que están haciendo otras personas. También tu contenido tiene que resolver las dudas más frecuentes que tiene tu, tu audiencia. Puedes crear este tipo de contenido útil en donde vas tocando los distintos errores que se cometen al hacer tal cosa, los mejores aciertos que... Yo tuve cuando hice tal otra, cómo hacer determinada, determinada cosa, pero lo que te pido es que por favor salgas de los típicos titulares que constantemente invaden las redes, los típicos anuncios que invaden la, las redes, los típicos asuntos que recibimos en nuestra bandeja de, de entrada, porque realmente eso no te hace diferenciar. No eres distinto cuando estás compartiendo los cinco tips, los tres consejos, los tres hacks. Eh, todo esto ya lo hemos visto mucho y realmente eh, nos satura y lo único que nos demuestra es que eres una oveja más del montón. Y lo que buscamos en realidad es que te diferencies también a través de tu contenido, como hemos hablado en el anterior módulo. Así que lo que quiero es que pienses... En esas ideas, si te sirve eh, crear de ese titular tres consejos para crear un plan de contenidos, genial, pero luego di vale, ¿cómo esto lo puedo contar de forma distinta? ¿Cómo lo puedo adaptar? ¿Cómo puedo aquí eh, crear un titular que llame la atención, que la gente quiera leer este contenido, pero que sea diferente, que destaque que yo no hablo exactamente igual, que habla todo el mundo, no aporto el mismo contenido que... Eh, crea todo, todo el mundo, ¿vale? Entonces, ahí es a donde empezamos a trabajar nuestra diferenciación en la comunicación y en donde nuestro contenido empieza realmente a ser útil, a ser diferencial, nos empieza eh, a ayudar a que esa gente que nos sigue vea algo distinto en, en nosotros, en nuestra marca, y vea que no solo decimos que somos diferentes, sino que también lo demostramos, ¿vale? Entonces, contenido que resuelva las dudas más frecuentes de, de tu audiencia. Por otro lado, tenemos que crear también contenido que rebata las objeciones de nuestra audiencia. Sí, eh, yo voy a vender un servicio de consultoría, voy a vender un programa de, de formación grupal, voy a vender eh, mis servicios... Pues tengo que conocer cuáles son las objeciones y ¿sí? esos peros que me pone mi cliente para no trabajar conmigo y en función de ello crear contenido. Si mis clientes constantemente me dicen que no pueden pagar eh, lo que yo pido por mi formación, no pueden pagar lo que yo pido por mis servicios, que les parece muy caro, que se les va de presupuesto, que mmm, no tienen ahora ese dinero, que más adelante... ¿No? que podría ser una, una de las objeciones y que de hecho es una de las objeciones más, más típicas, tendré que crear contenido orientado a demostrarle a mi audiencia por qué realmente es una buena inversión el pagarme a mí X cantidad de dinero. Evidentemente eso no hace falta que yo lo diga así, pero tengo que crear un contenido que la gente diga ¡Wow! La verdad es que no me había dado cuenta todo lo que me va a aportar esto y es una buena, una buena inversión. Quizás yo estaba pensando que invertir 2.000 euros en este programa era mucho, pero lo que voy a conseguir es mucho más. Los beneficios superan el riesgo que voy a correr al invertir este, este dinero. Entonces, me, me interesa, quiero hablar con esta, con esta persona, ¿vale? Entonces... Crea contenido orientado a tirar abajo esas objeciones para que cuando la gente llegue a una llamada contigo, esté más preparada, tenga más información y no lleguen con todas ese tipo de objeciones a decirte no, es que no tengo tiempo, es que ahora no, es que no es mi momento, es que no puedo, es que no sé qué, es que me parece caro, es que es mucho, es que no sé qué, que no sé cuánto. Ya van a tener información previa si te vienen siguiendo de hace tiempo y van a llegar mucho más preparados para trabajar con, contigo para eh, comprarte, para acceder a tus formaciones, para contratar una consultoría con, contigo, para comprar tu producto y van a haber entendido que tu propuesta es distinta. También, por supuesto, tienes que crear contenido de venta. No solamente se trata de crear contenido que eh, aporta ese eh, valor, esa utilidad, sino también que la gente entienda cómo puede trabajar contigo. Y como te decía antes, dependiendo de las acciones de venta que vayas a realizar, tendrás que crear un contenido enfocándote en esto. Yo nunca recomiendo esto de... De todas estas formas puedes trabajar conmigo porque la gente se hace un lío, no sabe qué elegir, no sabe qué necesita. Entonces, enfócate en algo. ¿Qué es lo que quiero vender este mes? Quiero vender esto. Vale, genial, voy a hablar de... Voy a hablar de esto o algo que siempre recomiendo eh, y que va un poco en contra de esto que llaman la, la ley del 80-20 en donde creas 80% de contenido eh, útil, 80% de contenido que llaman de, de valor y luego un 20% de contenido de venta que es estrictamente de venta, es el hacer una vinculación, ¿no? Este, es decir el 80% de contenido que quizás no tiene una llamada directa de venta de agenda una sesión conmigo pero ese 20% de contenido de venta yo tampoco recomiendo que sea un por qué deberías comprar mi consultoría porque este tipo de contenido la gente no lo suele ver no, no les gusta a nadie que directamente le digas mira pff, cómprame esta consultoría que vale 200 o 300 euros o el dinero que sea sino que es mucho más fácil sí te cuento una historia, si te doy una serie de, de consejos, si te explico algo de forma breve y luego te digo, bueno, esto que te he contado se vincula con esto, esto es lo que te pasa a ti cuando esto, estoy esto, y yo te puedo ayudar de esta forma. Es decir, te llevo a la, a la venta, ¿vale? Y esto a mí, a mis clientes, a mis alumnos, nos ha funcionado muchísimo mejor que crear un contenido como tan... Eh, directo de, de, de venta, ¿no? Y ni hablar si quieres, además, darle eh, más difusión, hacer una, una campaña, por ejemplo, ¿no? Muchas veces me preguntan, Cecilia, ¿por qué no estoy vendiendo si he invertido dinero en publicidad? Porque nadie realmente va a comprar una consultoría, por ejemplo, ¿no? Eh, pongo, pongo ese ejemplo porque es eh, uno de los más claros que, que veo de alguien que no conoce de nada y que de repente lo que me dice es, cómprame... Mi consultoría, una hora y media, 200 euros. Digo, pero tú quién eres y por qué debería comprar tu, tu consultoría. Distinto sería si esa persona me cuenta una historia, me da una serie de consejos y luego me dice, mira, yo lo hago distinto por esto, por esto, por esto y te ofrezco que tengamos una, una llamada o que vayas a mi web y reserves uno de los huecos que tengo para consultoría. Ya algo me ha aportado, me ha generado confianza, he visto algo diferente y puede que, que compre de todas formas ten en cuenta que crear contenido eh, aunque sea orientado a la, a la venta ¿sí? no es algo que vaya a darte resultados de un momento a otro no es cuestión de yo subo un post a Instagram y en dos horas la gente se está peleando por comprarme sino que es una estrategia que lleva tiempo, tienes que ser constante, tienes que publicar contenido de forma constante, tienes que trabajar tu lista de forma constante, tienes que alimentar tu blog de contenido de forma constante, tienes que grabar episodios para tu podcast de forma constante, tienes que crear vídeos para las plataformas de vídeo que sea que estés utilizando de forma constante y todos esos impactos te van a ayudar a que finalmente llegue la venta. La creación de contenidos no es algo que da resultados inmediatos. Esto me gusta dejarlo en claro. Habrá algún caso en donde publique y si alguien de repente con un elevado nivel de conciencia vea tu propuesta, vea que eres diferente y te compre. Sí, puede pasar. A mí me ha pasado. Eh, pero no es lo que pasa por lo general. La gente tarda un tiempo te sigue, va mirando tu contenido, va viendo si realmente le cuadra o no le cuadra, se reúne contigo, se lo piensa, vuelve a ver otra cosa, analiza, va, viene, va, viene, hasta que finalmente compra. Esto es lo que pasa ¿sí? con el eh, contenido. Por eso siempre digo y siempre insisto en que si estás teniendo un problema económico dentro de tu negocio, si no estás facturando el dinero que necesitas, Crear más contenido no es la solución. La solución es hacerte un listado de potenciales clientes que tengan el presupuesto para pagar lo, el servicio, el producto o lo que sea que tú estés vendiendo, llamarlos por teléfono y decirles, mira, te quiero ofrecer esto. Esa es la vía más rápida para generar ventas. Pero a la par tienes que trabajar la estrategia de contenidos sabiendo que lo que crees ahora te va a dar resultados mañana. Tienes que sembrar para cosechar. Y también muy importante que sepas que si ahora estás a tope de trabajo y no tienes tiempo de crear contenido, este es uno de los errores que hace que luego tengas baches dentro de tu negocio en donde no haya facturación. Ahora resulta que creo un montón de contenido, no tengo trabajo, eh, pasan unos meses, de repente me lleno de trabajo, no tengo tiempo para crear contenido, abandono la creación de contenido. Bueno, esto es un problema y tenemos que... Saber que todo el tiempo tenemos que estar creando contenido independientemente de que estemos o no a tope de, de trabajo si queremos tener nuestra, nuestra agenda llena de, de trabajo, ¿sí? Así que la creación de contenidos tiene que ser constante, tienes que tener en cuenta que no da resultados de un momento a otro, tienes que tener en cuenta que tienes que encontrar ese tono de comunicación, esa diferenciación, tienes que tener en cuenta que... Tienes que estar trabajando constantemente en buscar ángulos distintos para ir presentando esos dolores y soluciones que tiene eh, y está buscando tu, tu cliente y que tienes que estar evidentemente trabajando en los canales adecuados en distintos canales e ir impactando a tu audiencia con distintos mensajes siempre orientados a eh, lo mismo. Mostrar por qué tú eres su mejor opción. Así que tienes tarea, sí, tienes que sentarte a pensar en, bueno, qué tipo de contenido voy a crear en cada momento, qué objetivo voy a tener con cada uno de mis contenidos, cómo voy a estructurar todo este contenido dentro de todos los canales que voy a trabajar como parte de mi estrategia de comunicación digital. Y lo segundo que tienes que hacer es suscribirte a mi canal de YouTube para no perderte ninguno de los vídeos que publico aquí cada semana. Si tienes dudas, preguntas, comentarios, feedback, y lo que sea, te leo en los comentarios que siempre es un placer y me ayuda muchísimo para seguir creando. Contenidos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo de este curso. Chao, chao.